El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. Personajes africanos que no se conforman. Javier Sacedo, eh, en su libro Irreversibles, analiza unas 30 personas, personalidades africanas, que son ejemplo y pioneros en la lucha por un mundo mejor, por una democracia más real, por una gestión de los recursos más equitativa y justa. Pioneros de una lucha pacífica, pero comprometida por un cambio social. Sonia eh, Macongo, Namadou eh, Lidia, eh, Victoria Gavire, conocemos muchas de ellas. Y en estos días, el 17 de febrero, vimos, escuchamos la noticia de un cantante famoso ruandés, Kisito Mico que apareció muerto en su celda, en Kigali, según las autoridades, por suicidio, como de costumbre. Tantas personas pioneras que están andando y luchando, arriesgando su vida por el bien común. Tenemos en lugar de otro cantante, eh, Bobby Wine, que también arrastra las juventudes del país y está eh, arriesgando su vida por una democracia más auténtica por una gestión de los recursos equitativa para dar esperanza a los jóvenes del país. Todas estas personalidades las necesitamos y son abundantes y trabajan sin ruido a veces, pero hacen, producen y nos traen el beneficio de unos cambios sociales reales. Por ejemplo, en Sudán, en Burkina, en, en Uganda, en Sudáfrica, tantos países donde las, hay un cambio para mejor. Mejor una democracia más auténtica. Es gracias a estas personas pioneras que se transforma la realidad y se humaniza la convivencia y la gestión de los recursos es más justa. El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.